Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy haremos fácil y rápido dos cuadros con imágenes Chanel. Ideales para decorar cualquier espacio en tu hogar. Voy a utilizar dos tablitas de 20 por 15 centímetros. Vamos a perforar. Acá adelante un paso, pinté. Este centro no hay necesidad de pintarlo, solo vamos a pintar los lados con pintura, como pueden ver, este es un color pastel. Voy a utilizar palitos de balso de 2 centímetros de espesor, que sería para pegar así. Acá les muestro cómo los vamos a pegar, las esquinas las van a cortar así como, es, como están viendo, pero antes vamos a pintarlos de pintura acrílica negra. vamos a terminar de pintar lo mismo estos, nos quedarían así ya secos acá lo que hice fue cortar otra tablita y más palitos acá lo que hice fue imprimir ilustraciones de imágenes chanel, así las busqué en google van a utilizar las que más les guste y me gustó mucho estas dos, como les dije esto no había necesidad de perforarlo porque esta imagen la tapa, tapa la, el huequito bueno, voy a utilizar ahora colbón madera. Voy a aplicarle a las imágenes. Y vamos a pegarlas. Me gusta con colbón madera porque quedan más finitas, más bien pegaditas. a aplicar a la otra imagen cuando buscan en google estas imágenes salen muchísimas entonces van a escoger las que más les guste pegamos así ahora voy a decorar esta voy a utilizar esmalte esto es como para darle brillo o textura a las florecitas va quedando como más colorido pues me gusta más a mí claro está que si no desean hacerlo no tiene necesidad voy a utilizar perla continua que sería para pegar acá en esta parte para decorar esta parte la cogedera del bolsito es como un bolsito igual voy a utilizar perla continua dorada voy a cortar voy a sacar cada perlita que sería para pegar en las florecitas para que se vean más bonitas voy a aplicar acá silicona líquida para pegar estas piedritas brillantes ahora voy a aplicarle colbón madera a los palitos para pegar así sus cuatro extremos. Para darles un poco de brillo le voy, voy a utilizar laca brillante. Esto es opcional si lo desean hacer. Pero como esta laca no brilla como tanto, quedan muy bonitas. acá ya lo dejé secar, voy a tomar un palito y le voy a aplicar colgón madera, esto sería para colgarlo y listo, nos quedaría así, vamos con la segunda idea voy a utilizar esmalte negro y el mismo color fucsia igual voy a pintar las florecitas como les digo esto es opcional si lo desean hacer solo que a mí me pareció que se veían muy bonitas porque quedan brillanticas quedan como con una texturita vamos a hacerla con todas y este zapatico lo voy a pintar con esmalte negro para darle brillo no les había dicho que estas imágenes las imprimí en hojas de opalina bueno acá ya, ya terminé de pintarlo, ya está seco voy a decorar igual, voy a utilizar piedritas brillantes, confetti y perla continua que sería para aplicar acá o pegar acá las florecitas estos cuadritos son muy lindos para decorar alcobas o para hacer otros dos yo pensaba hacer otras otros dos cuadritos pero no me dio tiempo pero ahí les doy la idea quedan muy bonitos vamos a terminar o oh, si sacan esta imagen de decorar todo esta imagen me parece muy bonita Y voy a hacerlo en todo el zapatico, nos quedaría así, ya todo decorado. Ya vamos, vamos a hacer lo mismo, vamos a pegar los palitos en los lados. Voy a aplicar laca brillante. dejamos secar, vamos a utilizar ahora cinta ilusión rosada para hacer un moñito pero primero vamos a hacer así acá un nudito y ahora voy a terminar haciendo el moñito apretamos bien a organizar el moñito y cortar esto que me sobra. Con una candela voy a sellar. Y nos quedaría así. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo Hasta la próxima.